Alaia, Euskaldun y musulmana. Buscando Curro Traigo mi currículum para el puesto de dependiente. De las Lascao. Lascaokoa, Euskar Asbaldak noski. No es Vale, ya te llamaremos y eso, eh? Es que ricasco, agur... ¿Qué pensaría la clientela? ¿Igual dejan de venir? VIOLENCIA MACHISTA Parece mentira, Alaya. Hay mogollón de asesinatos machistas. Yo sigo pasando miedo cuando de noche voy sola. Y solo cuentan los casos de parejas y exparejas. Imagínate si no hubiera ley contra la violencia de género. Ayer un tío me preguntó que a ver si en Arabia me habían cortado el clítoris. Joder, tía, que soy de Marrakech. Para estos, Arabia y Marruecos es lo mismo. Luego van a Nueva York, les preguntan si son mexicanos y se mosquean. Unos con la religión, otros con la política, son unos machitróns! Queda mucho por hacer, tanto aquí como en los países musulmanes. Mira, somos muchas, pero. El mundo necesita más feministas. Y los tíos también, a currar. Terrorismo Pero, pero, Alaya, no me digas, esto da miedo Pues claro, yo también tengo miedo, pero de los terroristas, no de las personas musulmanas Pero matan en nombre de Alá Pues mira, no, estos terroristas utilizan la religión para su rollo político Y si extiendes la sospecha a toda la gente musulmana, nos estás criminalizando Tampoco es eso, Alaya Anda que no pues bueno te pusiste tú cuando los guardias civiles nos tuvieron dos horas en un control por ser vascos. ¿Qué diferencia hay? ¿Tú también te crees todos los rumores?